¿Cómo están aventureros? Hoy nos encontramos en el parque de Explore. Es un parque que cuenta con 6 atracciones distintas, donde podrá recorrer la selva desde las alturas hasta por debajo de la tierra, con recorridos de tirolesas, vehículos, balsas y nado en ríos subterráneos. Bueno aventureros, aquí termina nuestra experiencia en el parque Explor. espero que les haya gustado el video y yo les recomendaría que llegaran directo a las tirolesas ya que es lo primero que se llena y vayan a los anfibios porque están muy padres. Este, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y denle un like a este video. Nos vemos en la próxima aventura.